Nuestro pueblo está esparcido, como estrellas en la galaxia. ¿Qué somos? ¿Qué defendemos? <risa> Ser mandaloriano no solo es aprender a luchar. También hay que saber navegar por la galaxia. Así, nunca te perderás. Voy a ir a Mándalo para que perdonen mis transgresiones. ¡Que la fuerza te acompañe! Este es el camino. Está ocurriendo algo peligroso y cuando os veáis forzados a tomar partido ya será tarde. Chaval. Este es el camino. Oh. <laughs>